He vivido tantas que a veces ya la gravedad de que uno estaba, de guerras y de..., ya me daba igual. Había, cuando llegaban los aviones a, a bombardear, <coughs> estás ahí sentada esperando el avión a ver cuándo pasa y te, te mata. <coughs> Yo me acuerdo una vez que, madre mía, que venía un avión, un avión de guerra, ¿sabes? Cómo se llamaban aquellos, que era un avión de, de bombardeo, de esos, no sé cómo se llamaban. Y madre, yo que veo que viene, me echa al suelo y esperé allí a ver, que, que seguro me iba a matar. Y luego viene el avión, pues eso, eso, y pasa. Y no se lo olvidará nunca. De esperar que te maten y luego que no te matan. Claro, dirían que era un, entonces era yo joven, pues, pues no les interesaba eso. A los. A los de la guerra. Ese sí que no se me olvida, fíjate. Tantas cosas que se me olvidan. Ah, Olvidó bien. Ya no sé las guerras que estuvimos más de una o dos. Ya te, ya te, ya te, ya te dame igual. Yo me acuerdo que mi hermana, la hermana, la siguiente a mí, éramos cuatro hermanas, y, y se sentaba, se sentó allí y se quedó como tonta, oye. Se quedó, ya como diciendo ya, si vienen los aviones y tal, y se quedaba allí. Oye, ven, vamos, en, vamos a amasar, no estés aquí que, que ven el, los cazas y, y nos van. Y mi hermana allí estaba como atontada, oye, se sentó allí, no quería ni comer ni nada. pasamos mucho. Madre mía. Los bombardeos, eh, lo que son. Mm. Pero te vuelves y te da igual, me va a matar un día o otro. Y mira, no nos no mataron. Y yo no sé, nosotras estábamos con niños, me parece. Nosotros que teníamos un miedo. Madre mía, ay, los alemanes... Y resulta que se portaron mejor que los franceses. Cuando llegó el primer alemán, madre mía, me acuerdo. Nos metimos corriendo allí en un cero. Aquello era un, un sitio muy grande que había allí. Nos metimos ahí y vemos que viene un, un alemán, viene despacio, y nosotros ya, pues, ya vimos eso, salimos, y más llamaba ¿eh? bien, han visto ustedes algún soldado francés? dijimos no ni uno los franceses <risa> se metieron todos en casa y, y, y yale, hombre y él preguntando si habían visto a algún soldado alemán dijimos no no aquí no y ya vimos el alemán entraba allí muy amable muy educado y ya le perdimos miedo <risa> y después se hicieron muy amigos nuestros los alemanes y eran muy cariñosos y muy, muy bien educados sabes muy amable si vemos si por allí habían habían entrado soldados a la, franceses y le dijimos no ni uno ni uno los franceses se largaron sabes con nosotros fueron muy buenos, ¿eh? madre mía, nos ataron como si fuéramos hijos todos. Sí, sí. Porque fíjate que está, estábamos en su poder. Estábamos en su poder. Y que éramos, pues fíjate, éramos. no sé cuántos años tendríamos. Y, y ellos nos protegieron. Siempre, siempre. ¿eh? Ya te digo, yo ese he perdido la memoria de todo. Fuimos en un barco. Madre mía. Embarcamos en. En España, en el norte. Y lo pasamos para. después en, embarcamos y y llegamos a Fran para cuando Franco pescó España, nosotros nos fuimos, en, embarcamos en, en el norte de, de, de España y, y, y pasamos así a Francia, ¿no sabes? Al sur de Francia. Sí. Y yo me acuerdo que no sé qué comí al día y me hizo daño, ¿sabes? Por poca me muero. Llegué a Francia y tenía, tenía fiebre ya. Tenía fiebre. Y allí me apeé en el sur de Francia. Aquí España y Francia, y me, me, me pegue. Y fíjate, tener que ir en, en, en Marco ahí. Y yo allí, vomitando. Yo no sé cómo no me moriría. Yéndose. porque no te daba nada y habías ido en barco para, ese, para llegar a, a Francia. Y yo no sé cómo no me morí entonces. Porque había tener fiebre y, y todo yo, entonces. Y después llegamos hasta París. Uy, en París estuve mucho tiempo. En fin, nos gustaba mucho ser enfermera. Y uno estaba ahí sentado y tenía toda la espalda levantada, sin piel. Sin piel, fíjate, toda la espalda. Yo me acuerdo que lo veo. Y no me desmayé de milagro. Por poco me desmayo. Oye, porque había que ver, tú fíjate, sin, es, sin piel en la espalda, todo así en rojo. Y Y al principio que entonces no tenías la costumbre de ver, el, porque en el hospital en que estuvimos había cantidad de, de, de enfermos y... Eran más bien heridos los que iban. Y llegaba un momento que ya te acostumbrabas a ver los heridos, fíjate. Porque, claro, venían de la guerra. Y me acuerdo aquel primer soldado que vi. Dios mío, que no tenía piel en, en toda la espalda, toda roja de... de Yo creí que me daba algo. Y después ya me acostumbré. Aprendí a fuerza de, de, de trabajar, ¿sabes? Y me gustaba a mí ser enfermera. Me gustaba mucho. Y sobre todo los niños. Y claro, veías cada cosa.